Hola, quizás recuerden que a finales del curso pasado quedamos con tres profesores universitarios en colaborar para dar visibilidad a trabajos relacionados con la educación en medios. De hecho, estas dos últimas semanas hemos hablado con alumnos que han llevado a cabo la experiencia Bubuskiski, una serie de pequeños vídeos sobre cómo se confeccionan los audiovisuales hoy... Mostraremos los dos últimos en compañía de Ignacio Aguadez, catedrático de la Universidad de Huelva, Joan Ferrés, catedrático de la Universidad Pompeu y Fabra y Agustín García Matilla, catedrático de la Universidad de Valladolid. Bienvenidos, muchas gracias por dedicarnos este tiempo, gracias por los vídeos. La primera pregunta, ¿este tipo de iniciativas tiene que ver con la investigación I+.D.? Ignacio. Bueno, yo creo que sí, porque justamente investigar fundamentalmente no es hacer investigación de laboratorio, también es hacer transferencia social, que lo que investiguemos sirva y repercuta en la sociedad. Y justamente este tipo de vídeo lo que pretende es eh, llevar a la práctica algunos de los resultados de nuestros trabajos de investigación y queremos demostrar de alguna forma que niños, personas mayores, tienen que ser competentes audiovisualmente y para eso hay que hacer formación. Y un medio como este, de servicio público, como la televisión española, y este programa emblemático ya hace muchos años... Muchas gracias. Eh, gracias. ...en la educación en valores, en la educación en democracia, eh, yo creo que es fundamental que haga este servicio, que es formar a la ciudadanía en competencia mediática. Joan, ¿no, no son más competentes ahora los jóvenes que nosotros, que ya somos un poquillo mayorcillos? Bien, precisamente el trabajo que estamos realizando lo iniciamos con, un, con una investigación para detectar o evaluar uh -huh. el grado de competencia mediática de la ciudadanía en España, y los resultados demostraron que no. Es decir, eh, cuando hablábamos de que los jóvenes son competentes, son nativos digitales, o, eh, el resultado es que son muy competentes en el dominio de la tecnología, es decir, de las claro. herramientas. Pero la competencia mediática la evaluamos a partir de seis dimensiones y en las otras cinco hay graves carencias. Por tanto, la competencia mediática eh, sigue siendo una necesidad enorme para todos, incluidos los jóvenes. Uh -huh. A mí se me ocurre, por ejemplo, que ahora con Internet, que los niños tienen acceso inmediato a, por ejemplo, ...por ejemplo los videojuegos... ...es muy difícil controlar eso ¿no?... ...porque en la tele te ponen un anuncio sobre un videojuego... ...el niño con el iPad puede buscarlo... ...y al final es como una cultura de lo inmediato ¿no?... ...de la satisfacción inmediata... ...y eso no conduce a nada bueno ¿no Agustín? Sí, la gran confusión que existe... Es que el hecho de que los niños sean buenos usuarios de herramientas no quiere decir que estén alfabetizados en el campo del audiovisual y en multimedia, ¿no? Entonces, lo importante es pensar que esa educación en competencia comunicativa implica valores, implica saber ejercer un pensamiento crítico, implica el que, además de conocer y manejar las herramientas, podamos utilizarlas de una forma inteligente, ¿no? Muy bien, pues si os parece vamos a ver ya el primer vídeo, trata sobre tecnología. Ignacio, una breve presentación. Sí, yo creo que es un vídeo muy interesante porque quiere demostrar lo complejo que es el mundo de la imagen y de la televisión. Cámaras, micrófonos, iluminación, plano, secuencia... Entonces se ve el mundo de la cámara desde, desde dentro de la cámara. Uh -huh. Cómo hay que preparar muchas cosas para producir un producto que parece natural, pero que tiene mucho de artificio. Termina con una moraleja siempre, en todos los capítulos hay un open book, un profesor abierto, uh -huh. ¿eh? el lo traducido al español, donde se explica un poco justamente esta complejidad del mundo de la imagen. Bueno, pues vamos a verlo y seguimos hablando sobre ello. Ahora, lo del elefante, lo del elefante, en la página dos, m se retira! De pequeña me encantaba. ¿Dónde está Pedro? No te muevas, Pedro. Te estoy cogiendo foco. ¿Te gusta este sitio? Sería mejor dentro. Vamos mejor dentro y lo grabamos con Bongo. Este sitio está mucho mejor. Sácame a Bongo de fondo. Nos hemos trasladado <coughs> compañero compañero entramos en tres nos hemos trasladado dos. nos hemos trasladado hasta el circo para darles una triste noticia te has dado cuenta de todas las tecnologías que serían necesarias para contar la historia de bongo en televisión micrófonos cámaras ordenadores Ay. No puedo creer que bongos se retire. ¿Es un vídeo que se puede en fin, meter en las escuelas? ¿Se puede usar dentro del aula? ¿Está hecho con esa idea? Yo creo que el, la ventaja de los educlips, de esa especie de clips reducidos, provocadores, etcétera la ventaja que tiene es que son muy flexibles, es decir, que se pueden utilizar en todo tipo de entornos. Eh, lo único es que normalmente son como para dar pie a un trabajo, entonces necesitan guías didácticas, necesitan un animador que les que ayude a sacar provecho, a sacar partido, porque hay contenidos explícitos, pero otros están latentes. Por lo tanto, yo creo que la ventaja de, de ese tipo de pieza reducida, etc., es esa flexibilidad y esa posibilidad de multiuso, ¿no? de, de uso ¿Tú en todo que tipo es el de formato contextos. Ideal, ¿no? Yo me acuerdo que en uno de tus muchos libros ¿no? hablabas de la necesidad de que la educación y la publicidad confluyeran de alguna manera, no para hacer divertido, para hacer atractivo, eh, para que sedujera. ¿no? el conocimiento, como de hecho, es así por naturaleza. ¿no? Y también para evitar un tipo de cultura transmisiva, ¿no? es decir, el vídeo largo, que el alumno no tiene otra función que, que recibirlo ¿no? uh -huh. y, y dejar entrar, como en la pedagogía del embudo, ¿no? dejar entrar contenidos, en cambio con ese tipo de vídeo se provoca y claro, se suscita tardía, un diálogo, ¿no? un aprendizaje claro. en interacción, etc. Muy bien. ¿Y ¿lo habéis, habéis observado alguna evolución en la gente que hacía estos buskiski Quiero decir... Eh, han ido según iban haciéndolo aprendiendo más y digamos que autocorrigiendo ...determinadas perspectivas que tenían al principio o no... ...tú que has estado cerca Ignacio. Bueno yo creo que sin duda alguna la producción es la mejor estrategia... ...para aprender recepción, es decir, se aprende a hacer análisis crítico... ...cuando tú eh, conoces el mundo de la cámara, aquí justamente en este vídeo... ...que vamos a ver ahora, se trata justamente de la recepción... Eh, ...hay un personaje que se retira, un personaje de circo, un elefante... ...y lo, la audiencia empieza a recordar momentos de la infancia... ...donde ese personaje era... ...parte de su historia, parte de su vida... ...y eso genera emociones, sentimientos... ...y entonces nos intenta demostrar cómo... ...la televisión de alguna forma... ...penetra por la emoción, por los sentimientos... ...y que tenemos que estar prevenidos, preparados... ...y cualificados para hacer un análisis crítico... ...y un disfrute de la televisión... ...de una forma positiva. Bueno, pues si os parece, te parece Agustín... ...vamos a ver Muy ahora bueno. el vídeo... ...y luego hablamos de lo que va a pasar... ...en el futuro, de la evolución de los medios, ¿vale? Muy bien. Lo vemos, vamos a ver el vídeo... el informativo de hoy con una triste noticia. Bongo, el elefante que cautivó a toda una generación, se retira. ¿Ah? Necesito ah. compañero nos lo cuenta a pie de Nos hemos trasladado hasta el circo para darles una triste noticia. Bongo, la gran estrella de la pista, se retira. Debido a su edad y su falta de forma, Bongo ha tomado la difícil decisión de abandonar la vida en el circo. En exclusiva tenemos las declaraciones de Bongo. <risa> Banda. Y estas han sido las últimas declaraciones de pongo antes de su triste retirada. Desde BKS News te deseamos lo mejor. Hasta siempre, Bongo. Muchas veces los medios de comunicación utilizan nuestros sentimientos y emociones para hacernos creer que necesitamos cosas que en realidad no necesitamos. Ya sabéis, amigos. Último videoclip, edu clip de Bubusquiski hasta el momento, y ahora, ¿qué pasa? ¿A partir de ahora qué ocurre? Bueno, yo creo que hay que resaltar eh, algo fundamental, ¿no? Y es que en este país se ha dejado de hacer programación infantil y juvenil, las televisiones han, han visto que debían dimitir de, de esa programación específica que se hace en muchos países y que, sin embargo, en España se ha dejado de realizar. Esta producción es un ejemplo de cómo habría que trabajar, desde la investigación, desde el diseño de formatos de programas, desde la experimentación, el estudio de audiencias de los propios públicos infantiles, cómo reciben este tipo de píldoras, de cápsulas o, como hemos denominado, de, edu, de educlips. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, yo creo que lo que hay que resaltar es ese valor de una producción experimental que ha conseguido reunir a un equipo de investigadores y a un equipo de productores, y a partir de este momento lo que hay que hacer es promover algo que estaba en el proyecto original, que es ese concurso de todas las universidades, para que puedan no competir, sino complementar las experiencias que cada uno tiene en el campo de la educación en competencia mediática y en un concepto que yo creo que sería aún más amplio, que es competencia comunicativa. ¿no? Uh -huh. Partir del propio individuo, partir de las necesidades de los escolares, para ver qué debemos producir. Y el fenómeno que se está produciendo en estos momentos es que eh, muchas veces los niños están concentrados en el uso de sistemas de información y comunicación, en el uso de Internet, y sin embargo estamos abandonando medios que siguen teniendo un gran consumo. La media de consumo televisivo en este último mes ha sido de más de cuatro horas de media. Los niños, está claro, niños y jóvenes que ven menos, pero sin embargo hay que educar a esa población desde los... No, ven de... menos, Agustín, porque sí. no se computa, ¿no? porque lo ven a través, de, sobre claro. todo, del ordenador. Claro, ¿no? esa es una de las circunstancias claro, que, que tenemos costa. que tomar en cuenta, porque mm. ese, ese ámbito de, del consumo televisivo en las otras pantallas o del consumo de las otras pantallas no, no se... Sé. Mm. Porque tú no eres partidario de las cadenas especializadas en, en público infantil o eso. Sí, el, oh. el problema es que las cadenas... Las cadenas generalistas tienen que educar al conjunto de la Ajá. población y por lo tanto sigue habiendo una necesidad de incorporar proyectos educativos a la televisión generalista. ¿no? Y eso no se está haciendo y esto es lo que se puede cubrir a través de la aventura del saber y de las experiencias en nuestras universidades. Joan, ¿para cuándo la aportación de tus alumnos? Eh, no, no, estamos no solo mis alumnos, sino los de todos. Estamos 20 universidades en el proyecto, hay eh, facultades de comunicación, facultades de educación y hay eh, educlips realizados de educación mediática y perspectivas de realizar más. Por tanto, abiertos uh -huh. a, la, a la colaboración con Televisión Española Bien, con eh, la aventura. del de protocolo. Bueno, yo creo que una cosa que hay que resaltar también es que este proyecto se está lanzando a América, Ajá. especialmente a Latinoamérica, y tanto en Chile como en Brasil, en Ecuador, en Colombia, posiblemente en México y en Venezuela, también se proyecte en esa doble línea, investigar qué hacen las audiencias, qué hacen los niños, las personas mayores, ante los medios, no criminalizar, sino descubrir las razones, los sentimientos que nos llevan a consumir los medios, y al mismo tiempo intervenir, hacer propuestas formativas, implicar a las televisiones, que tienen una responsabilidad social que no pueden olvidar, que no pueden olvidar, y también a los profesores, a la familia y a todos los sectores que de alguna forma tenemos que compartir y, y converger en esa educación mediática tan necesaria en esta sociedad para que realmente se desarrolle. Muy bien Ignacio, Joan, Agustín, ha sido como siempre un placer teneros con nosotros, gracias por vuestro tiempo, por vuestro trabajo, que todo vaya como merece, fenomenalmente.